Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo. Este vídeo, si sale a la luz, es que no he podido grabar el vídeo por alguna circunstancia. ¿Quién sabe qué circunstancia será esa? Pero bueno, tenemos este vídeo de Comodín, ya que, bueno, yo me comprometí a grabar un vídeo diario, o bueno, al menos a subir un di vídeo diario, y bueno, aquí lo estoy subiendo. Esta vez hemos venido aquí a... Aquí a un lugar secreto. No sé si lo veis por ahí, ¿vale? Eh, ahí en, en esta parte, ¿vale? Eso es agua, ¿vale? Eh, aunque a mí me guste mucho el campo, eh, los sitios donde más me gusta ir es a los sitios que tienen algo de agua. Y bueno, está un poquillo, bueno, está nubladillo. No llueve, pero, pero está nublado. Pero bueno, se, se está bien, porque al fin y al cabo así tampoco da mucho el sol. Lo que sí hace un poco de fresco. Pero un día como hoy para coger la moto, pues está, está muy bien. Lo que sí, no sé cuándo vais a estar viendo, viendo este vídeo, pero bueno, cuando lo veáis seguro que también hace un día perfecto para, para coger la moto o para dar una vueltecilla por la calle. Eh, seguro que sí. Y luego pues, pues nada... El problema es que joder, a veces me pierdo los pueblos Porque claro, tú vas y coges la moto por, por la carretera Y es curioso porque Porque claro, cuando tú te encuentras un pueblo de estos Que son bastante interesantes de, de visitar Pues es que te pierdes Porque las calles eh, no tienen ninguna señalización Tú esperas que haya una calle ancha Que te lleve a la carretera principal Pero que va Yo por ejemplo hoy, ahora a meterme en un pueblo, me he perdido y he acabado en una panadería o algo de eso que al lado había como, pues había un remolque entero de estos para caballos pero llenos de pan. Era una panadería enorme, pero una panadería de pueblo, ¿sabes? No era una, la típica panadería que ves ahí en la ciudad, que tiene sus barras presentadas, sino tipo fábrica o algo de eso. Era curioso porque, claro, ver eh, a la, ve la gente que, que eres un motero y que estás perdido, pues es un poco gracioso. Así que si vosotros tenéis afición a las motos, eh, es bastante, bastante entretenido ir por los pueblos y, y saludar a esta gente que se te queda extrañado mirando, porque, porque bueno, de esa manera reseteáis a esta gente y, y continúan con sus labores. Y bueno, pues también estaba viendo que estaban construyendo en este pueblo. Eh, es curioso porque, porque bueno, es un pueblo que está cerca de Ávila, ¿vale? Y, y esto quiere decir. Que, que bueno, confían en que, en que la economía aquí en Ávila pues esté mejorando, ¿no? Porque si no, no constru construirían y es algo que me, estoy, que me estoy fijando mucho, que están construyendo un montón. Eso sí, como hemos dicho, en cuanto la demanda disminuya esas casas, pues bueno, puede que se queden ahí sin vender. Entonces, bueno, ya aprovecharemos nosotros y buscaremos una casa porque es que la verdad es que me lo estoy planteando bastante seriamente porque, bueno... No me compraría una casa en Madrid porque creo que es un poco inaccesible para mí y no le veo comodidad en tener un piso en Madrid, aparte, bueno, tengo accesible una casa que es eh, familiar, que, que bueno, no vivo yo solo ahí, sino que también el resto de familiares pueden vivir, pero eh, está, está esa opción y además como tengo tema de teletrabajo, pues no necesito estar en Madrid continuamente, así que me estoy planteando en comprar una casa aquí cerca de Ávila, ya que como me gusta tanto la montaña yo creo que es una buena, una buena opción y además... Eh, al no tener trabajo alrededor, pues, eh, este valor de las casas, el metro cuadrado, está más barato que, que claro, que, dentro, que en una ciudad, ¿no? No tienes tantas comunidades como tienes en la ciudad pero sí que tienes un chalet con su parcela y tienes el descanso que no tienes en la ciudad y la verdad es que yo soy un chaval que prefiero el descanso antes de, de la fiesta o antes de, de todo este ajetreo que tienes en una ciudad y la verdad es que tener mi lugar, mi espacio creo que es bastante importante. Eh, sobre todo ahora, bueno, pues yo ahora mismo tengo 24 años, ¿no? Dentro de unos cuantos años me gustaría ya tener algo en propiedad, eh, estaría bastante bien. Además, eh, como he dicho, al estar en un pueblecillo o más apartado, ese precio pues lo puedes pagar en 15 años, ¿sabes? Entonces, eh, no estás toda tu vida pagando una casa y cuando ya mm, has dejado de, de pagar pues digamos que sientes más libertad. Esto no lo sé porque nunca he comprado una casa, entonces no sé qué se siente cuando dejas de pagar las letras, pero si vosotros habéis terminado de pagar unas letras y tenéis casas en propiedad, decidme si merece la pena o no, porque a lo mejor me estoy emocionando, voy a estar pagando todos los meses dinero y a lo mejor al final pues como que me da igual tener la casa en propiedad o no pero sí que me da algo más de tranquilidad tener algo en propiedad y me da algo de más de seguridad para que en el futuro eh, pueda estar más preocupado por otras cosas. No sé, por ejemplo, en viajar, en, en ir de un lado a otro, ¿no? Eh, teniendo la seguridad de tener una casa para mí y, el, y en la que poder estar en caso de necesidad o en circunstancias especiales pues yo lo veo bastante importante digamos que es una inversión de futuro y yo creo que que bueno puede estar bien y yo creo que me va a dar tranquilidad ya veremos qué tal sale así que nada nos vemos en el próximo vídeo espero que esté disfrutando de estas vistas que bueno no se aprecian mucho pero estoy rodeado de de campo, ¿no? Ahí al fondo tengo un embalse y bueno, pues está, está bastante bien. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!